Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Bendaño, soy CEO y co-founder de Wizzit. Um, Wizid es la primera plataforma de inversión inmobiliaria colectiva en Colombia que básicamente lo que hace es permitir que personas como tú y como yo hagan una vaca o participen de una vaca para comprar un inmueble que posteriormente se vende de manera 100% digital. Estoy convencida que eh, como líder de mi empresa Wisit eh, puedo aportar muchísimo al ecosistema eh, nosotros principalmente en Wisil estamos convencidos eh, del poder del trabajo eh, y del crecimiento personal, del liderazgo, de la gestión de hábitos, para generar pues un, digamos que un desempeño eh, increíble en, en cada uno de nosotros. Eh, y queremos pues hacer parte de este ecosistema. Los invito a votar por Carolina Bendaño, CEO y co-founder de Wisit, y una vez más, mil gracias eh, por la oportunidad.